Hey guys! Welcome to Fly Drone World. We are giving 100 euros between our subscribers. If you want to participate, just follow these steps. First, subscribe to the channel. Second, leave a comment. Remember, as much comments you leave, more opportunities you will get to win. The winner will be chosen at random by the application Easy Promos and will be published on September 16 of this year. The money will be sent by PayPal, Western Union or bank transfer. Spread the word so your friends can participate too and good luck. Hola chicos, bienvenidos a Fly Drone World. Para dar a conocer nuestro canal, estamos regalando 100 euros entre nuestros suscriptores. Si quieres participar, solo tienes que seguir estos pasos. Primero, suscríbete a nuestro canal. Segundo, deja tu comentario. Recuerda que entre más comentes, más oportunidades tienes de ganar. El ganador será escogido aleatoriamente por la aplicación Easy Promos y será publicado el 16 de septiembre de este año. El dinero se enviará por PayPal, Transferencia Bancaria o Western Union. Corre la voz para que tus amigos puedan participar y buena suerte. <risa>